Unas mujeres ignoradas hasta por sus propios compañeros. Ignoradas por huir de la ignorancia. Ignoradas por ser lo que fueron. Mujeres, libres e indomables. Si sí, te aunque no se el dolor y la muerte no contra con el enemigo el contigo, nos manda el, el deber el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alta la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. Alta la bandera revolucionaria, que del triunfo sin cesar nos lleva en pos. En pie pueblo hay que derrocar a la reacción, a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación, a las barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación.